Carpacho de res Primero vamos a salpimentar la carne Posteriormente vamos a freír para sellar Necesitamos también espinacas lavadas y cortadas Cortamos la carne en trozos Para montar el plato Agregamos la carne y la espinaca Aderezamos con vinagre balsámico Y aceite de oliva